Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, la educación es la salvación en medio de tanta diversidad de generaciones. Hemos estado hablando en este reto de 45 días. Hoy es el día número 24, donde nos hacemos la pregunta. Bueno, ¿y cómo ser una mujer productiva en este momento, independiente de qué edad tengas? Entonces, para, para, para esto, una de las mmm, cosas que, que me gustaría hacer hablando de, de, digamos, de lo que es un GPS y de las ventajas de tener un GPS es eh, una de, de esas ventajas es eh, el desgaste, ¿sí? Nos ahorra desgaste, listo, nos ahorra desgaste. Voy a poner aquí. La palabra desgaste. El GPS nos ahorra desgaste. ¿Pero qué es lo que qué es lo que está pasando, digamos, con ese eh, con ese desgaste? Lo que pasa es que tenemos que hacer una comparativa. Voy a escribir... Ah, acá, vamos a ponernos... Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una comparativa... genera de generaciones entonces la educación es la salvación en medio de tantas diversidad de generaciones entonces nosotros tenemos que entender que en este momento tenemos diferentes generaciones y vamos a establecer cuáles son esas diferentes generaciones mediante la educación vamos a ver este... ¿Qué se me hizo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí. Eh, hola, hola, hola, hola. Gusto saludarlas a todas. Me encanta que estén acá. Me encanta que estén aquí educándose, eh, aprendiendo cómo ser una mujer productiva. Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, vamos acá. Entonces... Eh, bueno, vamos a ver. Entonces, hay diferentes eh, generaciones. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis generaciones. Entonces, vamos a poner aquí una, dos, tres, cuatro y cinco generaciones. ¿Cuáles son esas generaciones entonces está oh my god pero no que se me hizo esto ve dónde descargué yo esto okay entonces está eh, la digamos eh, lo voy a hacer en, en, el, en este orden de la generación 1 que es la generación eh, silenciosa que va desde mil novecientos, a 1945 y eh, la generación de los Baby uh, Boomers, que va desde 1946 a 1964. Está la generación X, que va de 1965 a 1980. Está la generación Millennials. Millennials, que va desde 1981 a 1997, y está la generación Gen Z, que va a partir de 1998, y vendrán muchas más. Bueno, Marimilda, ¿y esto de qué me sirve a mí para yo ser productiva?, entonces, primero, yo tengo que conocer el terreno que, en el que yo voy a operar para poder ser productiva, ¿sí? Entonces, uno de nuestros mmm, problemas es que eh, creemos que los problemas que nos ocurren, nos ocurren solamente a nosotras, o sea, que tú eres un caso particular, que tú eres un caso aislado y que tú eres de malas y que tú no, no, ese no es el punto. Entonces, es que nosotros necesitamos saber dónde se puede encontrar información de cada segmentación y ubicarte dentro de cada uno. Esa es una de las tareas que nosotras tenemos que hacer para poder hacer una segmentación estandarizada más importante que tenemos que hacer entonces en dónde estás tú vamos a, a ponerte vamos a hacer ese ejemplo haces mi el ejemplo conmigo en mi caso yo nací en 1966 entonces quiere decir que yo tengo yo soy de 1966 y lo que quiero establecer es ¿Cuáles son esas características? Me voy a ubicar en esa segmentación. En esa segmentación. Y voy a mirar cuáles son mis características en el primer momento para poder conocer cuáles son esas, digamos, eh, esos rango, rasgos de personalidad rasgos que yo tengo entonces en mi caso soy generación x que somos los nacidos desde 1965 a 1980 y tenemos unas características especiales que es importante identificar en este momento dado que hay diversidad entonces vamos a ver eh, desde principios del siglo pasado han sucedido seis generaciones con hábitos, estilos de vida. Entonces tenemos hábitos, tenemos estilos de vida que han afectado el comportamiento de nosotras. Entonces, ¿cómo yo voy a querer ser productiva si estoy en medio de diferentes generaciones, en medio de diferentes hábitos, en medio de diferentes estilos de vida? Y entonces necesitamos conocer cuáles son esos hábitos y cuál es ese estilo de vida que ha afectado, que afectan el comportamiento, que afectan... el comportamiento. No cabe duda de que hay una gran, un gran contraste entre la generación de nuestros bisabuelos que vivieron una época sin televisión o radio y la de los milenios que son jóvenes crecidos en plena tecnología. Toda estrategia se basa en conocer los posibles consumidores de un determinado producto o servicio, por eso es conveniente realizar la comparativa de generaciones. Entonces, en esta tabla que tengo acá, voy a leer, por ejemplo, cada una de ustedes se me pueden ir escribiendo en qué año nacieron y yo les digo qué tipo de generación son y cuáles son esos rasgos característicos. Entonces, vamos a mirar. Te pregunto, ¿en qué año naciste, en qué año naciste, eh, cuáles son las características en cuanto a estilo de vida y hábitos, ¿sí?, es muy importante, muchachas, que nosotros tengamos claridad en esto que les estoy escribiendo: hábitos y estilo, estilo de vida, sí. Eh, entonces, en cuanto a qué, por ejemplo, en cuanto al estilo de comunicación, es muy importante. Estilo de comunicación en cuanto a música cómo se mueven dónde viven dónde viven, eh, en qué gastan el dinero, qué red social ocupan, aparte de Facebook, pero bueno, eh, dejémoslo así, red social. Eh, ¿Cuáles son sus miedos? Eh, ¿Qué es lo que se preguntan? Como, como eh, eh, y digamos en el, en, en el trabajo, ok. Entonces, nosotras ya tenemos esa lista de preguntas para cada, para cada generación. Entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer un ejemplo: generación X, que esa soy yo. Nacida en 1960 Me voy a contestar estas preguntas Este es un ejercicio muchachas Que a mí me ha servido muchísimo Porque me ha dado mucha claridad Para no desgastarme O sea, esto me evita a mí El desgaste Hay unos factores Que influyen Factores Que influyen ...para no desgastarme... ...ok... ...entonces vamos por... ...vamos a, vamos a mirar... Eh, ...cuál otra pregunta... ...cuáles eventos marcaron su vida... ...eventos... ...eventos... ...que... ...marcaron... ...su vida... ...esa también es otra pregunta... ...que nos debemos de hacer... ...entonces queda así... ...eventos que marcaron su vida... ...en mi caso fue eh, el primer ordenador personal. Y tenemos que ir a la historia, ir atrás y decir, bueno, ¿qué pasó en esos momentos donde este eh, hubo el primer ordenador personal? Eh, por ejemplo, en los estilos de comunicación, mi papá se comunicaba por carta, por teléfono y nosotras por email. Entonces nos empezamos a comunicar por email o SMS. ¿Y, ¿Y cuál era el estilo de, de, perdón, cuál era la tecnología clave de nosotras? Otra palabra clave, vamos a mirar: tecnología. Tecnología. Tecnología clave. En mi caso, esa tecnología clave eh, fue el computador, el PC. Ok. ¿Y cuál es el hobby tuyo? Otra pregunta clave. ¿Cuál es el hobby? Hobby. Hobby. El hobby. Entonces, eh, en mi caso. Ah, bueno, mira uno de mis hobbies... navegar por internet... <risa> ¿cómo les parece? ese es uno de los hobbies de nosotros... navegar... por... internet... ok... Eh, ¿y cuál es la música? ¿cuál es la música? bueno, en mi caso... La cumbia. ¿Y cómo se mueven? ¿Cómo aprendimos a movernos? ¿Cómo se mueven en coche, en carro? Eh, ¿Dónde viven? ¿Dónde viven en apartamento propio? ¿Y en qué gastan el dinero? En... Entradas VIP, teatro, ¿en qué gastamos nosotros el dinero? A mí me gusta viajar en viajes. En ¿Cuál es el peor miedo? ¿Qué pasa con mi generación? Ese es uno de los peores miedos. ¿Qué pasa con mi generación? Mira, mira, mira, mira. Eh, ¿Qué se preguntan? ¿Me divorcio? ¡Wow! Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros. Eh, ¿Cómo se muestran en el trabajo? En el, mire, es muy importante, en el trabajo me muestro eh, independiente, innovador y buen comunicador. Esas son las características de la generación X, que somos los que nacimos de, entre 1965 y 1980. Esta semana vamos a estar hablando de estas generaciones. ¿Por qué? Porque la educación, aprender cada una de estas eh, segmentación cada uno de estos um, de estos estilos de vida de estos hábitos de una dos tres cuatro y cinco generaciones nos va a dar un cuadro mental para poder nosotras saber dónde estamos ubicadas qué tipo de personas quién soy yo qué hago aquí a mí, a mí esas preguntas cuando me dejan la pregunta y hoy la pregunta de hoy es ¿Quién soy yo? No sé. Y, y, y todos nos preguntamos, ¿de verdad quién soy yo? Mira, una de las formas que yo te puedo dar esa respuesta es, contéstate estas preguntas que te acabo de decir. Generación, fecha de nacimiento. ¿Quién soy yo? Fecha de nacimiento. ¿Qué me gusta? ¿Qué le tengo miedo? Y eso me va definiendo, y va definiendo unos hábitos, y va definiendo una... Forma de ser y unas características. Ahora, dentro de ese grupo, ¿cómo yo puedo ser productiva? Porque si no, nos vamos a frustrar, nos vamos a desgastar, nos va a dar un estrés, porque imagínate que nuestros hijos son millennials y los millennials son perfeccionistas y los millennials son, eh, me quieren perfecta cuando yo no soy perfecta y tengo una. guerra y cómo yo encajo en esta sociedad y cómo hago yo para ser productiva en una sociedad donde cada día hay más exigencia y hay más eh, perfeccionismo y hay más irreverencia. Entonces cada vez se hace más difícil ser una mujer productiva y todos tus talentos eh, que tenemos los de la generación X que tenemos esa independencia esa capacidad de innovar esa capacidad de de comunicar nos queda aplastada y frustrada por la perfección de los jóvenes que nos agobia y entonces eh, se vuelve esto una cosa muy fea, muy horrible y por eso es que usted se siente así como se siente bueno mujeres, se me ha terminado el tiempo las espero en la noche en el taller privado que tenemos la información te va a llegar por correo si aún no te has registrado entonces por favor, regístrate acá en este link que te voy a colocar para que te llegue por correo te llegue... Eh, ese, ese link y puedas entonces entrar a esta eh, taller online que se llama los cinco beneficios de ser una mujer madura que bueno ya somos nosotras las que nacimos después de 1965 yo voy a tener que hacer un, una segmentación muy, muy fuerte para mis, para mis talleres pero bueno mujeres eh, la educación es una de las cosas... ¡Ay, qué tan hermosa! Gracias, Alicia. Mira, Alicia, por ejemplo, es una millennials Alicia, ¿en qué año naciste? Yo sé que eres joven. ¿En qué año naciste? Entonces, el poder entender que hay una generación... Silenciosa Que hay unos una generación Baby Boomers Que hay una generación X Que hay una generación Millennials Y que hay una generación Z Y otros que aún no han nacido Que cada uno tiene estilos de vida Diferentes, miedos Se mueven diferente eh, eh, Se preguntan Cosas diferentes En el 83 Entonces si eres del 83 Tú eres Millennian Alicia Entonces imagínate un millennial, mañana vamos a hablar de eso porque ya se nos acabó el tiempo, y mañana vamos a hablar de las características de los millennials, ¿Qué es lo que ellos se preguntan. Mira, un millennial, el peor de los miedos es, ¿y cómo voy a pagar la educación de mis hijos? Y una de las preguntas de ellos es, ¿puedo dar la vuelta al mundo ya? O sea, están que se comen el mundo porque... Tienen tantas posibilidades, pero a veces están como que dicen, puedo darle la vuelta al mundo, me voy a comer al mundo, y los angustia porque no pueden, porque se frustran, y tienen que entender que la vida tiene unas secuencias y unos pasos. Pero bueno, mujeres, aquí vamos, y por eso la educación es la salvación, en medio de tanta diversidad de generaciones y cada día yo estoy más convencida de que es mediante la educación que nosotros podemos salvar el mundo. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Chao, nos vemos a la noche, 8 de la noche hora, New York, vía correo privado Va a ser un, un evento privado donde vamos a trabajar los cinco beneficios de ser una mujer madura que ya, yo ya soy una mujer madura. ¿Listo? Bueno, mujeres, nos vemos. Chao.